Quiero iniciar eh, nuestro tema felicitando a los dirigentes del PRM, a todos. Especialmente a Hipólito Mejía, que en el día de ayer dio una rueda de prensa donde él felicitaba. Primero eh, admitía su derrota y luego felicitaba a Luis Abinader y a todo el equipo que trabajó. Y se dieron un abrazo, compartieron incluso una rueda de prensa muy interesante eh, para la política porque estaban juntos ahí. Esa rueda de prensa, él manifestó, felicitó a todo el mundo, se dieron un abrazo. Y qué bueno eh, que dieron una que dieron cátedra de política interna el PRM. Así que mi felicitación para ellos, muchachos. Hay unas imágenes de ahí que quisiera que por favor me las coloquen. Para que la gente vea qué, qué bonito se vio eh, cuánta cátedra de decencia, y hay que decirlo. Hipólito Mejía podrá hacer lo que sea, pero es un demócrata. Nunca lo hemos visto. En pataleos, nunca lo hemos visto chimeando, por ejemplo, por, por resultados. Cuando perdió, ha ah, perdido. Eso incluso... es la circunstancia. No, no, no. Oigan. Le pasó cuando él tenía le, todo el le poder. Le pasaron el rolo. Ah, pero se... mira, pero Lionel le, eh, este le pasó. Este 80-20 no es igual no, que 42-41. No, pero 42 -41. Cuando, cuando ganó... Dan... A... Ah, pero ese, ese a... es el problema. Ah, pero En ese eso no, es no el hay decencia, hermano. Ese es el problema. Si no me permiten expresarme, entonces... Pero expresate. Yo poder desarrollar mis ideas? Pero expresate, hermano. Polito, eh, eh, cuando Danilo Medina le ganó... Eh, Ahí está Bueno, cuando Leonel le ganó a, a, a Hipólito, eh, había un meneo que querían Asaltar las, la, la, las juntas, claro 2004 acabo. iban a asaltar las juntas electorales. ¿Y qué dijo eh, eh, Hipólito? No, yo perdí. ¿Por qué y qué salió, va? Alan. O sea, pero espérate un momento. <risa> no lo ni hablar. Le dieron. No, no, no, no. Él en tú? ese momento pudo haber hecho lo que hizo porque él era el presidente y tenía todo el poder. No. ¿Y qué hizo? Salió y admitió su derrota la misma noche. Dijo, no, no, yo perdí. Entonces como eso también hay que hay. destacarlo, como no todo es malo, entonces felicitar al PRM y a todo ese equipo por el trabajo. Y qué bueno lo que dijo Luis Abinader, dijo aquí no hay que limar aspereza porque aquí no hubo ofensa. Y es verdad, O sea, ahí nadie ofendió a nadie, en el PRM nadie se ofendió, todos eh, eh, trabajaron en conjunto y qué bueno. Así que mi felicitación para el PRM, no así para el PLD en, en lo que tiene que ver con la unidad, sí con, lo, con la cantidad de votantes, porque hay que felicitar al PLD. Porque de la forma que se, que se diga, llevaron por casi 2 millones de gente a votar en una primaria. Y eso tiene que ser tomado en cuenta. Eso tiene que ser tomado en cuenta. ¿Aún con, con relación Una abstención altísima. 24% pero, de, los, de los votantes. Pero 2 millones de gente. Los inscritos. Gente. Aquí hay que ver eh, eh, a cuánto ascienden, por ejemplo, la mayoría de, de, de elecciones en la, en la totalidad. Son 7 millones más o menos. Pero, sí, de, votantes, pero de votantes. Pero sí, sí, si de, era, de, de votantes. Hay que ver las elecciones y pasadas. Estoy, Entonces, estuve haciendo ese cálculo de las elecciones pasadas y la proyección a esta de la gente que va a, a votar y significa un 34% de voto duro. Pues no, eh, voto eh, duro. Eh, sí. o sea, miren, con relación a la situación del PLD, me da pena realmente, porque ellos no han podido unificar criterios. Y todo va dirigido porque hay una cuestión personal, una lucha interna. Eh, por favor, cambia de tema. Eh, hay una lucha interna ahí entre Danilo Medina, el danilismo y el leonelismo. Ahora bien. Con relación a la denuncia de fraude, que ya que no es nueva, porque ya Leonel lo venía advirtiendo anteriormente, de que le iban a hacer fraude y que le iban a hacer fraude. Lo que a mí me preocupa es que Leonel primero, el día de las elecciones, el día 6, en la noche, dijo, dio una afirmación. Espera un momentito, a la gente que me está llamando, un momentito. Él dio una afirmación, dijo, se ha adulterado la, vol la voluntad popular. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo Leonel, dijo, se ha adulterado la voluntad popular. Pero anoche... Yo incluso preparé palomitas para esperar el discurso de él. Y sus técnicos que estaban ahí hablaban de supuesto. Hablaban de supuesto. Él hizo una afirmación el, el, el domingo en la noche de que se había adulterado, pero anoche hablaban de supuestamente, posiblemente. Incluso ahí yo escuché hace un momento que Leonel dijo que los resultados no generan entera confianza. O sea, que hay duda en él. Cuando se supone que esa adulteración a la que él afirmó y a la que él acudió y a la que él apeló, debió haber presentado las pruebas. Vamos a ver la llamada ahora. Oye, ya? A a sí, adelante. Días. sí, adelante. Adelante. Sí. Buenos, días. Buenos, días, Buenos días, días a usted. Gracias por la espera. Felicidades por su programa. Muchas gracias. gracias. Interesante. Quiero manifestar que al gobierno le debiera dar vergüenza que con todo el poderío aplastó que tenía dinero a montones. Leonel Fernández le sacara esa cantidad de votos. Eso es para que ellos piensen. ¿Eh? Leonel Fernández es un líder en este país. Muy bien. Y todo lo que hicieron en contra de él es asqueante, vergonzoso. El gobierno no tiene calidad hoy para hablar de Leonel Fernández. Leonel Fernández le demostró con sus votos sin ese poder que son a la paz. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha, gracias. muchas gracias. una potencia. Gracias. Muchas eh, gracias. A propósito de lo que dice la señora, fíjense lo que yo acabo de decir, que Leonel hizo una afirmación, pero que anoche hablaba de sus posiciones. Eh, decían, supuestamente, para ver algún rastro, posiblemente eh, y eso ustedes lo pueden eh, buscar ahí eso está eh, qué bueno que las redes quedan dejan todo grabado pero ustedes busquen que anoche hablaban de suposiciones eso no, no hablaban de afirmaciones eso pero esa no es mi posición, ¿verdad? es para que la gente entienda, lo que él hizo el domingo que pudo haber provocado una, u, u, u, una, una situación esa suposición él pudo haberla no, hecho el domingo no, por él no, hizo, por eso no el domingo nada. hizo una afirmación con relación, son técnicos, y los técnicos utilizan ese con relación a lo que dijo eh, Claro. Participación Ciudadana de la compra del 30% de cédulas, pero ¿quién la compró? O sea, ¿qué, es, qué, ¿qué facción compró la cédula? Tenemos otra llamada, ¿A qué participación ciudadana no le puede decir a este Buenos pueblo días. qué fue? ¿Quién fue? Buenos buenas. días, escuchado. Buenas. Ajá. Adelante. Eh, lo que pasa es que el, el, el comentarista que está ahí no está analizando varias cosas. Por ejemplo, el PRM ahora nos tendría que analizar dos cosas básicas. Ellos tenían un millón doscientos mil y pico inscritos en el padrón, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y de ese millón y pico votaron trescientos mil y pico. Sí. 30%. Un treinta 30%, Un O sea que es una, una votación muy baja. El no, PLD, no, no. Primaria está bien. El primaria está bien. PLD, el PLD, sí, supuestamente está bien, pero realmente no es así. Esos son los estándares internacionales. Eh, oiga, entonces, el PLD votaron un millón quinientos mil y pico. Un millón ochocientos mil. millón ochocientos mil. O sea que, que el, el partido revolucionario moderno que hoy está celebrando y esa misma situación que le pasó a Lionel, que, que, le, que le pasaron el rolo usando malas artes, que ganaron unas elecciones usando malas artes, porque aquí se vio en San Francisco de Macorís el derroche Pero ¿qué es el problema, señores? Mira, mira, un momentito. Entonces, Entonces el déjalo que, deja que, lo que dice, termine de hablar, tú no le tomar, respondes. pero que se el tiempo. tiempo? paran el tiempo. Sí, sí, sí, sigue, sí, sigue, sí, caballero. Entonces, eh, con ese derroche de recursos que hubo aquí, y ese. Pero quién? Déjeme hacerle la pregunta. De... Una pregunta a usted. ¿Quién tenía buenos el derroche días, de hermano, dinero? Buenos días, hermano. Buenos días por su terminar. llamada. No, pero buenos yo días. quiero hacerle la pregunta. Déjeme con... ¿Quién déjeme tenía el derroche el con... de dinero? El derroche de dinero lo tenía la facción del gobierno. Solamente. Solamente. Pero solamente él. el otro grupo no tenía recursos. para es el dar problema. Entonces. Esto es qué pasa con eso. Esa misma situación es lo que debiera estar preocupando al PRM porque eso es lo que va a venir en las próximas elecciones del 2020, el mayo del 2020. Ese mismo esquema es lo que va a venir. Muchas gracias. Ahí, muchas gracias, que es que la... que me van a tomar todo el tiempo. Así muchas es, gracias, muchas gracias. gracias. No es cierto. También que tú lo puedes tomar. No es cierto, no es cierto. Eh, pero déjeme es que no me están dejando eh, eh, desarrollo, desarrollo, no me están dejando desarrollar, no no entonces es un problema. Cuando yo decía del 30% de cédulas comprados, de votos comprados, Participación Ciudadana, que creo que ahí es un poco irresponsable, debió decirle quién, qué facción era que estaba, eh, eh, por ejemplo, comprando esa cédula. Porque hablando de un 30% y el leonelismo lo coge como que era el anilismo, Pero usted también estaban en lo mismo. Pero es muy probable que Participación Ciudadana no pudiera establecer claramente bueno, pero entonces, cuál era el entonces, sector es que una compraba. Información, es una, porque es, para eso el comprador debía de identificar. Pero entonces como tú sabes que fue un 30%. O sea, es un problema. Por la cantidad. Eh, eh, eh, venir, a, por ejemplo, a, a la gente a decirle una cosa y dejarla suelta. Lo, lo no que, que pasa es que sabe. tú pides mucho a veces no, pero en pero el análisis. Entonces, en si tú estás observando, por ejemplo, un 30%, pero ¿quién me puede decir no qué la facción la era? Culpa. ¿Se le pueden indilgar ese 30% a, a la facción de Danilo o al PRM? No, no, no necesariamente. Se, pues entonces. Podría haber gente ya, del nada, otro no, lado. Buenas. Ese es el problema. Tú tienes ¿no? razón en eh. eso. Pero que un momentito, está mi tiempo. Y aquí no pueden, por ejemplo, llenar, por ejemplo, dentro de de, de alo, mi comentario bueno. de llenarme de llamadas pero esto es un programa escuchar, papá es que este no es mi tiempo alo, pero yo quiero te lo van a frenzar buenos bro, días bro. no creo que estés así ¿no? vamos a darle no más tiempo a ya y creo vamos no a dedicar la llamada adelante buen día buenos días pero lo que sucede aquí en la campaña es que las personas la hacen de un partido que la idea para votar siempre siempre las personas va a ser así todo el mundo lo sabe eh, bah, los suecos lo los suecos no, no saben eso, eso. Que lo no. los rusos nada más no saben eso aquí eso es una cultura y todo aquí el mundo lo es, sabe un sea lo primero que le a la persona eh, yo quiero votar pero hay que de que a aunque sea para la gasolina todo y el mundo lo sabe dejémonos de hipocresía aquí todo el mundo sabe eso algo interesante de lo que pasó anoche con Leonel fue que y es bueno que, que identifique, identifiquemos eso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 Pómalo ahí, pómalo ahí, para que tú veas que hay un logotipo trabajado ya con la fuerza del pueblo, incluso sí, sí. lo del PLD eh, está De hecho es totalmente un diferente, es un con una forma, sí, pero míralo ahí, sí, míralo ahí, eso ya le está, y dice Leonel Presidente, cuando él todavía...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 Porque entonces se Claro, si claro que lo estamos respetando, lo que entonces, te lo estamos es, que diciendo. Eso que está ahí está bastante claro. Miran un logotipo trabajado, eh, no, parecido al del PLD con algunas estrellitas, pero no corresponde parecido a la línea. Parece ser el símbolo del PLD de hace tiempo, desde que, es que no corresponde en... a la línea del PLD. Entonces, bueno. eh, con relación a. Tenemos a la... otra llamada a lo buenas. Déjalo que termine. A los buenas. Buenas. Adelante. Déjeme decirle que te... todavía en este país existe el fantasma del fraude. No se está actuando vamos a estar esperando que hagan una elección limpia, transparente. Nunca se va a saber cuándo será que va a haber una elección limpia. Así es. Todas las elecciones habidas la y por haber han sido cuando, cuestionadas, cuando cuando porque el que pierde cedula. nunca quiere admitir que, que pidió. No que se y cae y dice que revaló. Caiga, revalé. Para que vayan a votar. Gente acompañando gente a que voten, porque no saben votar. Es decir, que si no votan como él, siempre van a sentir eh, eh, fraude. Así, así es. Que gracias es, por tu llamada. Gracias, muy gracias. amable. Adelante. Entonces, para terminar, eh, con relación a, al voto de ninguno, señores, tenemos que explicarle a la gente. No podemos, dale no go, podemos engañar a la gente. Go, Hubo go. mucha gente del PRM que fue a votar y al no encontrar, al, al no aparecer en el padrón, tuvieron que irse para el PLD y votar por el PLD. ¿Y qué le dieron? A ninguno. <susurra> Porque yo tengo personas que se me han acercado, incluso el padre de mi esposa, que dijo: Yo fui a votar por el PRM y no aparecía en el padrón. Entonces le mataba al PLD y le di ahí a... a. Ninguno. Le di a ninguno, ninguno, ninguno, ninguno. Entonces tenemos que edificar a la gente. No es cierto tampoco que cuando la gente le daba de que aparecía solamente Gonzalo. Eso es mentira. Y yo reto a 10 gente que vengan aquí y que me digan a mí irresponsablemente eh, eh, que fue verdad que fueron y solo, solamente le aparecía a Gonzalo. Eso es mentira. Y a la gente hay que decírselo. Eso es una gran mentira. Usted fue a votar por el PRM, no apareció en el padrón, y cuando usted le daba le aparecían los candidatos del PLD. No era verdad que le aparecía Gonzalo. Gonzalo la, la, eh, le aparecía como primero, porque era el, el, el presidente. Entonces, eh, para terminar, ¿verdad? Eh, qué bueno que ganaron gente jóvenes y gente de las redes sociales y muchos influencers. En, en ocho años vamos ganó. a cambiar totalmente no, a el sistema. No estaba, el boli. Pero el, el boli ganó. Pero si a los foques hubiese ido, gana también. Sí, y, la es que que que sale sale y la que ganó en bikini, Qué bueno que ganara. Es muy bueno. probable. Qué bueno que ganara. Qué qué y la raca, sí. está como en la chaca, está no, ganando. Todo el mundo, ojalá que gane todo el mundo. Ustedes hablan de cambio, pero entonces no creemos en los jóvenes. No creemos la, eh, eh, en la nueva generación. Bueno, seguimos con más contenido desde mañana. Regresamos en breve, no se vayan. ¿Qué generación a los focos bueno, esa es la democracia.